que tocamos los mismos puntos, yo quisiera en esta presentación tratar de focalizar en aquellos conceptos y mediciones que desde, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, particularmente para Costa Rica, son importantes. Y pareciera que a veces, digamos, los que estamos trabajando en estos temas, nos vemos envueltos cada vez como en más conceptos. La agenda internacional se va movilizando y nos van sacando nuevos desafíos, nos van sacando nuevas tareas y a veces como que nos da la impresión también de que nos, nos van introduciendo nuevos elementos. Pero le queda a uno la sensación que en el fondo de que muchos de estos temas a veces como que no están bien asociados, bien ligados. Y también le puede dar la impresión a uno de que a veces estos temas son excesivamente complejos. Voy a tratar de hacer un esfuerzo para demostrar que no es así, de que los temas en realidad están íntimamente relacionados, y que más allá de esa aparente complejidad, Quizás lo que más hay es falta de información, vamos a ver un video para empezar. el cometa observando girando alrededor de un planeta como Júpiter en lugar del Sol el cometa estaba fragmentado con pedazos de unos 2 kilómetros de diámetro debido a un paso cercano a Júpiter ocurrido en julio de 1992 cuando fue destrozado por las fuerzas de marea. Entre el 16 de julio y el 22 de julio de 1994, 20 fragmentos del cometa chocaron con el hemisferio sur de Júpiter a 60 km por segundo, proporcionando la primera observación directa de una colisión de dos objetos del sistema solar. La colisión produjo en la atmósfera manchas oscuras que permanecieron visibles durante varios días. El evento fue ampliamente observado por astrónomos del mundo debido a su tremenda importancia científica. El suceso fue ampliamente tratado por los medios de comunicación, probablemente en parte debido a la fascinación con la posibilidad de impactos de cometas con la Tierra. El trabajo atrajo la atención sobre el papel de Júpiter en limpiar el sistema solar interior de restos orantes de la formación del sistema solar. El descubrir que era probable que el cometa chocara con Júpiter causó una gran excitación en la comunidad astronómica, pues nunca antes se había tenido la oportunidad de observar el choque de dos cuerpos del sistema solar. En junio de 1993 se creía que algunos de los trozos podían chocar con Júpiter en 1994 y así sucedió. El primer impacto ocurrió el 16 de julio de 1994 cuando el fragmento A del núcleo cometario golpeó en el hemisferio sur de Júpiter a una velocidad de aproximadamente 60 kilómetros por segundo. El impacto de Schumacher 99 de resaltó el papel de Júpiter como una aspiradora cósmica para el sistema solar interior. Los estudios han mostrado que el planeta por la influencia gravitatoria lleva a muchos cometas pequeños y asteroides a chocar con el planeta y se piensa que la proporción de impactos en Júpiter de cometas es entre 2 y 10 veces superior que la proporción en la Tierra. No es fácil que algo similar ocurra en nuestro planeta. Si Shui-Mekra la chocase con la Tierra, los efectos hubieran sido devastadores. Si Júpiter no estuviera presente, estos cuerpos pequeños podrían chocar con los planetas internos. Se cree que la extinción de los dinosaurios a finales del Cretácico ha sido causada por el impacto que creó el cráter de Chicxulub y demuestra que los impactos son una amenaza seria para la vida en la Tierra. Los astrónomos han especulado que los acontecimientos de extinción podrían haber sido mucho más frecuentes en la Tierra sin Júpiter y la vida compleja no se podría haber desarrollado. Dos, Andrés Martínez por Júpiter pero más allá de eso si ustedes observan lo que estamos lo que observamos en esa condición en realidad no fue un desastre fue un evento y hay que tener muy clara la, la distinción entre lo que es un evento y un desastre un desastre es todo aquello que nos afecta como sociedad que nos afecta a las personas, a los activos sociales y culturales de la humanidad, y que afecta la vida misma de las personas, su integridad física, emocional, entonces, realmente una buena parte de la confusión está en el hecho de que este, hay que distinguir los eventos de los desastres. Claramente no podemos prevenir un sismo, el evento de un terremoto, de un sismo, pero sí podemos trabajar en la prevención de los impactos de esos eventos de los desastres. Si ustedes observan esta gráfica, les muestro ahí un conteo de, 20, de, perdón, de desastres. Es decir, afectaciones, en este caso, de Latinoamérica, las cuales eh, tienen una unidad mínima de medición. Han muerto por lo menos 10 personas, o se ha afectado al menos a 100, o el país hizo un llamado de ayuda internacional, o hizo una declaratoria de catástrofe, o como llamamos en Costa Rica una declaratoria de emergencia nacional ahí están los conteos de las veces en que ese nivel de vulnerabilidad mínimo sucedió o fue superado conteo de cuántas veces fuimos vulnerables, al menos en ese mínimo y de ahí para arriba es un indicador en este caso absoluto de vulnerabilidad y vean que están separados la línea inferior negra son los desastres de tipo geológico la línea este, de color más celeste es la de tipo hidrometeorológico y la, y la línea superior es la total entonces ustedes pueden ver que lo que ha estado movilizando durante las últimas décadas la presencia de afectación la, la vulnerabilidad han sido los desastres de tipo hidrometeorológico eso está sucediendo en latinoamérica pero también está sucediendo en Centroamérica. Yo solicité que ampliarme un poco las pantallas, pero me dice que hay alguna situación. Eh, nosotros somos eh, la barra que tiene los números más grandes. De izquierda a derecha, somos la primera barra en diferentes años. Lo que pueden notar ahí es que efectivamente en los diferentes países de Centroamérica, la presencia de eventos, la presencia, por ejemplo, la presencia de desastres ha venido aumentando en todos ellos ¿de acuerdo? y estos son eventos des, perdón, desastres hidrometeorológicos entonces la vulnerabilidad en este caso en los países de Centroamérica en términos absolutos muestra una tendencia creciente fundamentalmente por desastres de tipo hidrometeorológico a la izquierda les presento el PIB per cápita bruto en dólares constantes de Costa Rica quiero que noten más allá del número la tendencia creciente a la derecha les antepongo la tendencia creciente en afectación de desastres en Costa Rica en las barras del gráfico de la derecha les pongo las pérdidas acumuladas pueden ustedes ver cómo han venido creciendo y a partir de cierto momento han comenzado a crecer de manera muy acelerada. Cualquier buen cual lector diría qué bueno, como decía don Iván, que nos hemos venido desarrollando. Y como decía hace 20 años y como dice el informe del, del GAR, hay una discusión bastante antigua de si el desarrollo genera desastres, y si es una enfermedad que lleva dentro, ¿qué problema? Porque entonces, ¿cómo vamos a solventar el tema de, de la satisfacción de las necesidades? Si para eso las sociedades buscan organizarse. Desde el punto de vista económico, la organización del sistema social y económico tiene como objetivo asegurar la supervivencia, la supervivencia de las personas. Ese es el fin último de toda organización social económica. Garantizar la supervivencia. Claro, no nos hemos satisfecho nada más con sobrevivir, sino que todos queremos sobrevivir cada día mejor. eso lo denominamos progreso económico. Y esa tendencia a la izquierda que ustedes ven del PIB per cápita real, que empezó siendo relativamente bajo y ahora va para arriba de los 7 mil dólares por persona, dólares constantes, este, ha costado lograrlo es una medida burda porque uno podría decir que está muy mal distribuido y ahora lo vamos a ver pero al fin y al cabo ha venido evolucionando Costa Rica por el otro lado si ven el gráfico a la derecha si ven la barras morada son las pérdidas acumuladas de los desastres y están acumuladas porque lo, lamentablemente la tendencia de los países es que van acumulando las pérdidas y no las van compensando año con año sino que vamos dejando como rezagos importantes no sé si ven una barra como rojita que casi minúscula no se ve en el gráfico que está al lado derecho esa es la, esa es la barra que denota lo que hemos logrado reponer de las pérdidas acumuladas ¿de acuerdo? entonces en cuenta que casi tenemos un gran déficit acumulado en términos de reposición de los impactos de los desastres. Aquí les presento dos niveles de pobreza. El, el azul, el nivel de pobreza de Costa Rica, y el, y el, y el rojo, el nivel de pobreza extrema. Claro, ahí están los, los oscuros crisis de la década de los 80, cuando el tipo de cambio multiplicó por más de 10 veces su valor, y la guerra y, y la crisis del petróleo lo impulsó en Costa Rica en una de las devaluaciones más grandes, pero también si pueden ver en la última parte casi las dos gráficas son planas. Tenemos casi un cuarto de siglo de convivir con casi un cuarto de la población o más, que es pobre en Costa es decir, si usted conoce cinco costarricenses en promedio por lo menos uno de ellos es pobre ¿de acuerdo? en promedio y si usted no conoce este las familias en Costa Rica ¿verdad? podrían decir hagan un escaneo de las familias que ustedes conocen, y lo que decimos para las personas es parecido para las familias, porque la pobreza se mide por familias. Es un porcentaje muy grande, ¿de acuerdo? Es un porcentaje, y le ha dado mucha batalla a la organización de la sociedad costarricense luchar con esto. Pero más grande es observar que la línea roja, ¿verdad? También es una línea que dice que tenemos gente en pobreza extrema poco menos del, del, del 10% gente que apenas tiene poco menos que lo que requiere para subsistir ¿Verdad? a la par que hemos venido creciendo el ingreso per cápita entonces tenemos una pobreza que no la hemos logrado matar. esto quiere decir que en algún lado está ese crecimiento del ingreso per cápita porque no hemos logrado reducir la pobreza en algún estado se está acumulando las ganancias del sistema ¿de acuerdo? en el gráfico superior izquierdo he colocado entonces eh, mediciones diferentes mediciones asociadas con este los niveles de eh, distribución del ingreso de Costa Rica ¿de acuerdo? voy a pedir que me pasen mi portátil por favor que está en el escritorio para poder este, seguir mejor porque se me está moviendo la pantalla acá en la línea de abajo